Soy un miembro de la Junta Directiva eh, del Barrio de Fuencarral. Todos los años eh, participamos en el día eh, 25 de noviembre Bloquea el Machismo y vemos que es importante esta participación y eh, vamos a hablar eh, de la violencia durante el confinamiento porque creemos que es algo importante eh, ya que cada uno de nosotros, desde nuestros barrios, podemos eh, prevenir. La violencia machista o de género es una de las violaciones de los derechos humanos más notables en este momento, según la Organización eh, de las Naciones Unidas. es una problemática que se viene arrastrando desde hace siglos y en el siglo pasado eh, la filósofa María Zambrano en sus escritos, en uno de ellos, eh, ya tiene una cita en que menciona dicha problemática eh, Ha sido tan rápido el viraje de la mujer en sus exigencias que el hombre, descentrado e inadaptado no sabe o no quiere colmarlas, pero al menos que no nos maten. Y se ve bien evidente que ya se empezaba a hablar eh, y se empezaba a manifestar por escrito eh, pues que había violencia de género aunque anteriormente el feminismo ya empezó a luchar por la igualdad de género y aunque no especificaba en concreto asesinatos y demás, eh, fue el principio de eh, cómo la sociedad eh, eh, carecía de esas igualdades en, en cuanto hombres y mujeres. 2003 eh, que se empiezan a contabilizar los casos 1171 mujeres han sido asesinadas esta cifra eh, según feminicidios.net eh, eh, se doblaría en este año esta cifra es diferente eh, bien, en feminicidios.net, que lo contabilizan distintas administraciones de mujeres, eh, no solamente cuentan eh, los, los asesinatos a manos de sus parejas o exparejas, sino que también tienen en cuenta eh, el marco eh, fuera de la pareja. Lo que va de año y hasta finales de octubre, según cifras oficiales, 38 mujeres han sido asesinadas a manos de eh, sus parejas o exparejas. 19 personas, eh, niños y niñas, han quedado eh, huérfanos de madre. En este año, según feminicidios.net, eh, las mujeres asesinadas hasta octubre eh, son 75. Estoy... Eh, solo el 25% de las mujeres asesinadas habían denunciado a su maltratador. Durante el confinamiento, la violencia machista o de género aumentó considerable en eh, todos los países, eh, según eh, la ONU. En nuestro país eh, se ha podido demostrar eh, que esa violencia aumentó en un 61% con respecto al mismo periodo eh, del año 2019. Registrado 19.000 eh, llamadas eh, de peticiones de ayuda eh, a, a distintos eh, organismos. Eh, así eh, pues, eh, 5.300 mm, peticiones de ayuda eh, aumentaron con respecto al mismo periodo del año 2019. Sí, durante el periodo de confinamiento el número de homicidios descendió con respecto al mismo periodo de 2019. Según los expertos, este descenso obedece a distintas razones. Y dos de las razones importantes que eh, señalan es eh, que el agresor, eh, al estar al lado de su víctima, eh, tiene una mayor percepción de seguridad, eh, con lo cual pues, se tranquiliza. Eh, por otra parte, eh, la víctima no puede hacer eh, denuncias físicas, con lo cual eh, también el agresor eh, pues, eh, no, no siente ese, ese peligro de que la víctima se le vaya a ir. A pesar de que se ve que en este periodo eh, de confinamiento descendieron los asesinatos, eh, sí que se puede demostrar que hubo mucha más violencia en los hogares eh, según las cifras eh, demostradas de peticiones de ayuda que se recibieron. Las administraciones pusieron en marcha una serie de medidas destinadas a ayudar a las mujeres o familias en situación de riesgo por violencia de género y que lo llamaron eh, Plan de Contingencia. Eh, se pusieron eh, dispositivos informativos, como fue el eh, teléfono eh, 016, eh, que funcionaba a las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. También teléfonos de apoyo psicológico y además había eh, para apoyo psicológico eh, para las personas que no pudiesen realizar eh, llamadas telefónicas eh, por estar eh, su agresor eh, al lado y, y verse en peligro. También se, se dieron respuestas de emergencia eh, la policía y la guardia civil. Eh, asistió a distintos domicilios. Como apunta la socióloga Eva Espinar, la violencia machista es una problemática de carácter estructural. Estamos en una sociedad patriarcal que conlleva una base cultural que podríamos calificar como violencia cultural de género. Para combatir esta violencia cultural de género, que es una pandemia entre las pandemias, se requiere la suma de voluntades y compromisos de todos los actores sociales e institucionales. Políticas que nos acerquen más a la igualdad de género y a la construcción de una cultura no violenta.